can't touch this can't touch this O sea, easy, eh No, no me acuerdo. No Yo pone voto público, cabrón No, no, no, no no. Voto público como nosotros En la que se ve quién coño nos ha votado, loco Así por lo menos no se ve, oye, güey En ese aspecto de blessed, ¿eh? A Se me quedan... Eso es porque no para Normal, de... eh... eso pasó en tu tiempo, ya está <risa> Nicole, no estoy viejo. ¿eh? Álvaro, me, me no llamo Álvaro, foto, tío, de... pero mi nombre en clave en la Mario Jamonfilismar. Por un bloqueo de ventanas emergentes, tío, cuando veas por bien. no Si es por verte a <risa> ti haciendo No vaya. ¿Qué ha pasado? Perdón. ha empezado? ¿La habéis dado? ¿Y somos cuatro? Como ah, cuatro no Vale, vale, vale perdón oh, Es que he visto cuatro No sé por qué, <ríe> qué gacho este, Hugo. A ver, vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a hacer como el, el que hacemos algo Soy malísimo, tío, o sea, incluso cuando voy de puto asesino Soy malísimo Soy malísimo, Dios mío, a ver eh, Que yo sepa, aquí hay una puta misión, vale, voy a hacer paripé ¿Me mató antes? Eh, eh, resaca, resaca me mató antes, tío Mira Mara, mira Mara, mira Mara como me sigue. Mira Mara ¿cómo me sigue. Me va a seguir. Observen a un maestro jugando. El maestro Pokémon Molby del Manqueo. Vale, eh. Bienvenido, soy vuestro. <risa> vuestro conductor de Uber. No pasa nada, mantilla. Eh. Ha sido de improviso. Nos ha invitado a y también Mara, eh, Altorio. Y eh, digo, wey, que vamos a jugar. Por, por, en ese aspecto, eh, coño, con ellos no he jugado. Eh, eh, he jugado. Lo malo es que somos 10. Eso es lo puto malo, la verdad. Eso es lo puto malo. Sabid, ¿qué pasa? Vamos. Vamos a kirear ¿Verdad? Ella juega safe. Y yo se me ha perdido el ratón. O sea, hola. Eh... Hola, que no veo. Ah, va, va gilipollas yo soy. Ay, qué mara, no voy a matar a Mara el pobre, o sea, no lo voy a matar a Guzmán quizás, ¿no? O sea, ¿me, me puedo meter por aquí el TP o, o qué es lo que? O sea, ¿qué es lo que? ¿Me puedo meter el TP aquí o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Miradlo a todos fijamente, <ríe> miradlo a todos fijamente, en plan... Da, eh... Virgi, Virgi se la marca, se la marca, es Virgi, es Virgi... Okay. Behind the musgo <ríe> Pobrecito Pobrecito, tío No me lo quería cargar Pero cómo ha pasado y Digo, ya, es una opción No puedo matar en 40 segundos Oh, tú. <ríe> <ríe> ¡Di evolucionan! eh! ¡Papá, que se cayó en Messi, que gacho. Uh, sinceramente, necesitas buscando a amistad. Te has insistido, hostia, porque vas para allá, que gachones, tío. Va a salir un poco mal, soy malísimo incluso matando. Espero que no haya puesto eh, eh, en peligro, tío, a, a Virgi, loco. O sea, si yo me voy en, en las O sea, si me voy en las putas cotillas, no voy a salir, ¿no? Uf <risa> Me voy, me voy. <risa> vale, no, estoy... hey, oh, estoy, oh, no, hey. parado, no sé No sé. Si sí, el que la ha matado ha sido Samasuke, justamente he entrado yo y ha entrado Samasuke conmigo. Perfecto. Sí, sí, Se entra justo antes de que tú. Estaba ahí muerto. Me lo he encontrado a la izquierda. No sé cómo se llama esa sala porque ya te digo, no tengo ni puta de este mapa. Pero sí no. Insultamos. <risa> <Me> pone... <risa> Ay, <risa> no, Hamoncin. No, Hamoncin, es bueno, que es sí, eso. O sea, Habla de esa manera, canal, así, ya el, te digo. El canal, no, no, no sé si entra nada. este hombre junto conmigo o. Está, bueno, yo creo que entra junto metido, conmigo, no estoy seguro. Se pasa? El tiempo. Yo no voy que... a votar. Ah, no qué esto no hay mejorado. Así que... Que putada, pues saldréis sí. y... No? no, no, no voy a votar. Que no, es que... Pobre Manolo, dos partidos, el primero muerto. Lo estoy petando. Ah, que Balta es ese. No ¿Qué, es, qué es Balta ese. Guzmán. He matado me a, me a me Balta. Me Ay, qué putada, yo no sabía que era él, tío. Que yo no sabía que era él, loco ¡Qué putado! No quería matar a Balta, tío O sea, no quería matarlo No lo sabía, tío, no lo sabía, loco No lo puto sabía O sea, no lo puto sabía, qué manqueada, tío Qué manqueada, era Balta, tío Era Balta, loco <ríe> ¡Pobre Balta! Os lo prometo que no era mi puta intención, loco No era, no era porque tengo un rotor te... Porque tengo un rotor teclado. Solo me deja mayúsculas. Madre mía, te imaginas. Eso sería una follada, tío. Jamoncín. Papá, di. Eh, yo no he visto nada. Esquipeo Nadie sospecha de ti. O sea, ¿quién va a sospechar de mí si soy la persona más vampura jugando a esto? Que no tengo ni puta idea. volví, tío. Que tengo que pediros ayuda a vosotros. <risa> Espera, papá, que voy a jugar. Por supuesto, coño. Sago sin problema. Menos ahora. Menos mal. Menos mal. Y se ríe, Super, superado. Supera. <risa> No puedes jugar porque solo tengo mo no pasa nada campeón eh, directamente lo prepararé para estos días, supongo que el 20, 25, bueno, perdón, 25 26, sí. Es cuando Kerry, Kerry, no vemos Kerry. Corre, Virgi, corre. Corre Virgi. <risa> <risa> <risa> no, tío, no. Que van a echar vale. va, van a Me echar la a a en electricidad al no sé quién es el blanco el blanco estaba contigo conmigo no estaba, está, está estaba la electricidad y conmigo no estaba te, te he visto en ¿Ah, cámaras amiga he oh, no. no reportado yo he el cuestión, lo, yo lo te, reportado ella la he te vi, está con ella. las cámaras estado, viéndote que tú estabas junto con Kerry ya me has reportado que está muerto me da que quién eres tú estaba yo, sí, yo con no Virgie, ¿eh? No. O sea, me estaba Pero con Virgie, en... para. Yo, yo, estaba, yo estaba viendo a... Yo en las cámaras he visto a Kerry con Virgie. Yo he entrado y estaba la luz apagada y entonces he visto al blanco en el suelo. Y me salía a reportar y lo he reportado. Yo, yo no no pasa nada, una, te lo prometo. Es que te he visto. No pasa nada, vamos, es más, de, Pero directamente... yo lo no he visto, lo... en plan, yo lo he visto muerto. No, no, tú lo has visto. Eh, yo. Tú puedes cambiarlo, mira. Está con Kerry. Te he visto yo con la cámara. Pero te estoy diciendo que lo he reportado porque lo he encontrado muerto. Pobrecilla, ¿Cómo lo has matado? No lo he matado. Me, me, me, podría, me podría haber matado a mí también Virgi O sea, Yuki es que pasó por ahí Y Mara, te lo juro Yo te, te, yo te digo, ahí. yo Vamos Ha sido Kerry el que viste yo por las cámaras con Virgi matando dos yo lo he, no dos, he Lo tenemos y sí si... Ya te digo que yo no lo he matado es Así imposible. se cambia, vale campeón, mira en el, en el móvil, sí, en el móvil, no móvil creo dado. que era en el icono. Me, con, en el icono, mira. ¿Cómo era en el móvil? Era. Era, era aquí, o ¿no? Sea, yo no soy, porque. No, no, es que, aquí es que es le tienes que, en la que la dar en me el me móvil me me y cambiarlo. De no no una estrellita. Vale 200. O quien eh, repor, eh, un kill report, efectivamente. Un kill report Voy a hacer una batalla. Para ver si gana Y vale 200. Aunque puedes poner 20.000 block Este es gratis, ¿vale? Y lo podéis customizar como queráis. Como queráis, básicamente. Bueno, señores, esto Es una clásica situación de si la expulsamos y no expulsamos expulsamos a ti. que echar a alguien. que estaba con ella si no me hubiese matado, si era ella. Pero no la puedo votar en ese aspecto. También me puede estar echando perfectamente de la culpa. También. que necesidad tengo yo de meterme el percal. Pobrecilla, hermano, o sea, yo soy el más patoso matando y creo que, que le, le, o, sea, le, le, le, o sea, y creo que soy nefasto como compañero <risa> pone? Ya tiene que darle. a ese, a eso, perdón, gracias Nicole, me cago en la puta ¡No, tío! ¡Han matado a Virgi! <risa> ¡Loco! A ¡Le han matado! ¡Le han matado! ¡Joder! Pero no sabemos si eran o no los No se puede saber, han quitado no, Hostia tú, tío Hostia tú, tío. Qué putadón. A ver quién está solo, loco. Espera un momento, ve a, a lo de la cámara y me voy a asegurar de que nadie está en la cámara, en verdad. ¿Lol? Eh, hola, para allá. Me voy a, voy a hacer la Espérate, es Y yo, yo me creía que, hermano, Oscar, yo también pensaba que se podía ir por ahí, hermano. <ríe> Os lo juro. ¿Cómo coño voy para allá, loco? O sea, guapísimo. Vale, pues yo le voy a meter. ¡Ah! Ahí colocado ahí, ahí, un tío. Ahí colo un loco. Chan, chan, chan, chan, chan, chan chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan chan, chan, chan. ¡Pere! Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Coño! ¡Corre de aquí, papajigo! ¡Corre de aquí! ¡Joder! ¡Corre de aquí! ¡Uf! ¡Bultican! Ah, ah, Ahora ni que tu tía, ahora ni que tu tía voy, voy o ¿Se ha metido el chaval este? Has matado a Virgi O sea, es que, es que es, a, a, el Mara tiene un ojo increíble, o sea, Gigi Gigi, eh, ¿dónde coño tengo que ir? Joder eh, Tienes que ganar una, una partida En el Battle royal, campeón, Hugo ¿Cómo coño voy para allá? Joder, Jimmy manqueada Tío, joder, macho O sea, joder, que pateo ¿Qué pateo? O sea, matando a uno ya está... Joder, vaya lío, loco Vaya lío Vaya puto lío, o sea, o sea 30 segundos así ¿Cómo se gana en una batalla del Battle Royale? Espera un momento, porque es que en verdad como pase me la lía, ¿eh? Son 20, 27 segundos, loco Y la ha cagado porque es que mataba, es que lo mataba aquí, ¿sabes? Es que lo he matado aquí, hermano. Estaba safeando el cadáver, loco. Pero busca. Pasa por el lado del la cara. Tiene que salir un botón de reportar, cabrón. Y además una cosa es muy clara. Yo cuando los he visto. los <risa> he visto. Yo cuando los <risa> lo siento, Mara. <risas> <risa> es que... Es que... Es que también... Ha pasado Mara, por... Yo, por donde está que estaba... Hecho, y me he matado. Lo, no no lo he matado. Lo que va, hija mía. He matado yo, Mara. matado. Me he cargado no. todo el mundo. Lo va, Mara, lo ¿Me puedo hablar? Que conste que si no hubiese sido impostora... Me habríais funeado... Funado, perdón. Siendo inocente. ¿Por qué? Porque yo la puerta, es que es automático, la campeón, Hugo, mira pero A lo mejor ahora la ganas, espero y deseo la que la de ganes la ahora hubiera, no Ha salido, entrado, eh entrado, Papá es un trozo de cojones, él me ha apuñalado a, a, a, a mí Primate, he no nada, Lo que pasa es que ahora me voy a morir yo el primero Y lo hubieras dicho, que había soy este hombre ya te Tú cuando papá Higo no, dijo, no, está contigo Este no, me no, da no, a no, mí, que es el... Sí. Hay que soñar la los, premade malos. al al al final, bueno, al final cuatro ataque. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos, mi hermanote ¿Te cómo va tu dominguito y felices fiestas mi hermano? Yo no te he matado, ¿no? Yo no te he matado. Y tenemos que esperar sí. Pero tú también allí, que estaba yo corriendo de vosotros. La pongo otra vez a ver si la no has ganado la ¿vale? Eh, es automático, y iban los muñequitos eh, vale, buscando vale, los, los, vale, los Medicaid sí. Y Balta, ¿tú eres Bozmán? No, yo soy. No, yo, no yo no estoy. Ah, lo, abierto, lo siento. Que... <risa> <risa> no, pero me he patatado en... la cabrona de Pintre. Yo, que ah, que yo cuando... es que me pensaba que cuando. no sé fingir aquí hacer tareas, o sea, tengo que ir con el mapa abierto. Yo pensaba que cuando sí, chabaja claro, alguien claro. se veía si era impostor, ¿no? No, no. Sí, sí, está incógnita claro, ahora. Es que raro. Pero lo, lo hemos quitado para que haya más. más juegos. Intrínguli ahora. Claro que ¿no? no, no, es no, no no pues no puede ser, loco puede Convence a la gente para echar un, un inocente, ¿sabes? Porque le da más juego A ver, también eso es cierto y yo no puede ser, hermano O sea, no puede ser, loco Esto, esto, y yo esto es una cosa que me da coraje, realmente Pero bueno, por lo menos vi con Balta, ¿eh? ¡Hola, Valta! ¡Valta! ¡Valta! ¡Valta! ¡Vamos, Valda! ¡Vámonos! ¡Una doble! ¡Una doble! ¿quieres hacer aquí? O sea, una puta doble. Una puta doble aquí. Una doble aquí. ¡Es que mal...! ¡Hostia, tú! ¡Corre, balta, ¡Corre, balta, cabrón! ¡Corre, balta. ¡Corre, balta! que te sabote otra cosa! Vale, vale, ya la ha hecho. ¡Qué puta máquina, tío! O sea, vaya, balta ellos. O sea... o sea... es brutal. Se ha seifeado el culo. A mía, eh, ¿eh? Apaga. ¡Qué Kerry. ¡Qué Ri, no podía, no podía, no podía. Me ha tentado, me ha tentado demasiado. A ver, Balta no va a matar a su hermano ahora mismo. Obviamente, obviamente no. Tenemos que ganar, eh. Con Balta tenemos que ganar ahí sí. Voy, voy con él, eh. Voy, voy táctico, eh. Voy, voy táctico. Voy táctico. ¿Y yo ¿Pierdo el mouse, tío? Vale, vale, vale, vale. Espérate, voy, voy. Bueno, me he pegado el cantazo ahí. Esperad un momento. Esperad un momento, me he pegado el cantazo que flipa. O sea, iba a meterle ya el navajazo del Bowie. He perdido Balta, tío. He perdido Balta. Ah, va, va, va, va, va, va. vale, Estás aquí. Eh, vale. Lo voy a hacer, moverse para electricidad. A toa, pero a toa. A toa, para que vayan todos para allá. Y el más rezagado me lo cargo. ¿Al menos está aquí? No, nada, me voy con Balta, me voy con Balta. Claro. hostia. He perdido Balta. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Él ha hecho una kill ahí. ¿eh? Yo, yo también tengo que... tengo que estar a la altura. O sea, tengo que estar a la altura de Balta. Yo también tengo que matar a uno. O sea, y sí, sí, sí. sí. Me voy, me voy, me voy. voy. Pero, pero, pero, pero... ¿Por qué me pierdo tanto? Ay, gracias, Nicole, a ver si lo gana Hugo. ¿Por qué me pierdo tanto, loco? O sea, estoy funado, ¿eh? Como decís vosotros, estoy funadísimo. Hostia, tú. A ver, me he encontrado muerto a Oscar en un centro de descontaminación que hay abajo del todo, con las luces apagadas. Ni puta idea de no, Por ahí ha, ha bajado la conmigo, adversión. Por ahí ha, ha bajado conmigo Kerry. Pero Kerry la, a sí. Kerry la ha perdido. O sea, que no yo perdí. Me... Tú venía conmigo ¿Tú? y Yo, yo venía conmigo. Yo, vine, contigo, yo resaca. Desaparecí porque me puse el <risa> El de poner a calavera, el diamante, el rubiese al rojo. Es no. que si no se ve el código, campeón. Uh, vale, es vale, vale, que puesto Hostia, tío. O que no. Hostia. El mar ataca no. fuerte. No, cuidado. <risa> cuidado que el mar va fuertísimo, loco. O sea, va full, eh. también Qué cosa. Sí, va? Va allí, también puede un no reporte. se puede tapar... Ah, no, ¿qué no, es eso? Topito completamente. <risa> claro, no, ahora no está el code, pero es eso. Yo, no sé, no más que nada porque estoy jugando de invitado. Hay mucha yo gente que va de, de listillo, no lo digo porque en concreto ni nada de eso. asesina le tiembla mucho la voz. Cambio eh. la voz. Eso, cambia la he voz cambia me voz. he encontrado Pero me encontré junto con, con Barta y con Papajigo, que de repente, de buenas a primeras, Papajigo hace así un giro muy brusco como venía para mí. Y después ¿Eh? rectifica. Entonces no sé yo. Porque voy empanado con el puto mapa, ellos. Voy empanadísimo te con te el mapa, te hermano. Te o sea, te pero fumadísimo. Funado. Mira, el Mara me ha votado a mí y yo he votado al Mara. ¿A quién, quién queréis vosotros? No, no, no he hecho nada, no, no he a ver. Me van a votar a mí. No vayamos a hacer como el otro día que descubrí al alquiler y me echaste a mi hijo de puta, ¿eh? Pobre Mara. Es igual que yo. Para suerte. Dos veces seguía. Ya te dije. Más capa a capa, mólvete. Falta lo carrilea todo, ya verás. La, la otra la ha carrileado, eh. Oye, duda. la otra la ha carrileado esperando en el cuerpo y todo, hermano. ¿Y que es que no ha dado ni sabes? puta cuenta. Pero ellos yo... Tienes que votar. Ah, no, espérate. Buzman, Buzman. Buzman es el que me está catando, eh. Cuidado. Buzman me está catando, loco. ¡Sama! Christian. Bueno, FK. No, FK no. AT. Si no, ¿estás por ahí? Lo expulsamos, eh. Funado que te vas, eh. <risa> <risa> La palabra fumado Funado es muy graciosa. Uy. Y esto es una batalla en curso. Porque ya votar, si no. Si sí, sí, no cambiaba el skipe por, por. Cambiar voto, cambiar voto. Estar haciendo yo algo. Una bueno, <risa> bueno. <risa> no. Que yo he skipeado, eh. Pobre, pobre Mara, tío. Pobre Mara. Pobre Mara. Menos más, menos más, había un empate. Bueno, Malta, vámonos. Vamos. No me voy a cagar ahora, Mara. O sea, ni de coña. <coughs> no, por poquísimo, tío Hugo, Seguro que, que, que ganas ahora, Easy. Entre Tres Piernas, muchísimas gracias por ese hosting, tío. ¿Qué tal, mi hermanote? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi hermano? Ahora, ha he hecho a la primera, tío. ¡Qué velocidad, loco! ¡Qué velocidad, hermano! churras! Estaba hecho. Joder, ¿y cómo estamos entre piernas, mi hermano? Feliz de fiesta, ¿cómo estamos y cómo va tu dominguito poweroso? Esa postura la tengo en la M, la verdad, y más ahora que estoy jugando a amons Tengo que buscar a balta ¿eh? O sea, tengo que buscar a Valta porque, vaya, es mi de. Tengo que ir junto a ella para encubrirla, ¿y, y, y dónde está, tío? Bumbam, en verdad, me traijardea siempre, ¿eh? Me traijardea, pero a todas, ¿eh? No sé si es el siguiente foco o, o no sé, en verdad A Antonio no, no lo voy a matar, no lo voy a matar A Amara no lo voy a matar, obviamente el pobre, o sea, ya la, la han votado antes de dos personas. ¿Dónde está Balta? O sea, ¿dónde está Balta, tío? ¿Dónde se nos ha metido Baltaza, loco? O sea, ¿pero dónde cojones está Baltaza, tío? O sea, ¿Balta? ¡Balta! ¿Can you hear me? <risa> Vale, ahí, ahí, ahí, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Vale, eh. ¡Corre, Balta! ¡Corre! Corre Corre, joder Corre Funado Funado ¡Yuhu! Nunca voy a ganar, seguro que gana Es un juego de matar, tienes que matar, ya lo sé Pobre Guzmán Arriba, donde electricidad muerto Por ahí ha pasado papajigo, ¿no? Estaba haciendo... ¿Qué no sé, ¿Qué que va, pasé por, por abajo Con balta Donde estaba el arbolito, me he quedado, vamos en el arbolillo. Pues hay Está que ir funando, de... eh. ¿Será que...? Eh, la se ha ausentado... Un momentito... ¡No mate, salva! ¡No puedo! ¡Voy con Malta, Nacho! ¡Voy con Malta! Sí, sí. Sí. Sí. Qué falso eres, hombre, por mí... <risa> que coño, tío... O sea... Estoy jugando con todos ellos, me ha invitado Valti y digo, venga, vamos a jugar, tío, que sabéis, y demás, ellos. Yo... Esto lo prepararé un poquito más adelante, también Valti participará yo seguramente. A yo no he sido. <ríe> y Sama tampoco, obviamente, está FK. <ríe> Adiós. Pero hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el tres piernas? Muy bien, la verdad, disfrutando de jugar a Amon, que nos ha invitado Alta, También está su hermano y todos sus amigos y del tirón, voy a estar un ratico. La verdad que yo, sabéis que casi nunca juego a Amon, pero hoy digo, venga, del tirón, no nos pasa nada Es impostor, no voy a matar No a ese, no voy a matar a, no... No, a, matar a este, matalos a todos Ya lo sé, pero me da cosa, me da cosa Nicole, o sea, estoy funado Estoy funadísimo. Madre mía, minuto. Si queréis para la próxima lo ponéis con menos cola o algo y ya está. no, el problema es que está bien puesto, lo que pasa es que claro, ah. si uno se va a FK, es lo Bueno, que sí, pasa. sí, sí, tienes razón, you're right. Me mata. <ríe> ¡Ah, por mi hermano! ¡Madre! Vale, vale. <ríe> Fun, fun o sea, me, me, me salió como el culo, o sea, es que claro, como no me comunico me a contigo, tarde, ¿no? falta, entonces... Del apretón, no vuelve. ¿Habéis tacheado el ave de Epic? Uy, el ave, el de Epic, tú, voy a, coger, voy a pillar el juego. Claro, ¿El qué? Eh, que en Epic, Epic están Epic? soltando a full de mango jueguecillo gratis. Ah. Pero, pero hoy toca uno de defensa de torre. Ah, ¿Sabemos pero... no, no. algo? Es gratis, free. No, sí, pero chicos el baiteo con el puto eh, Monster Monster Hunter, ¿eh? yo me creía que lo iba a tener. Eh, mi pregunta es por qué seguís esquipeando Yo no estoy queda. dos. ¿Por qué soy yo? Qué? <risa> vale. Hay una persona que no ha votado. Va, tengo tengo, tú, tengo tú? mucho cooldown, loco. Balta, no es tengo cooldown, sí tengo mucho cooldown, Balta. Uh. Balta, tengo cooldown a full, a full, tío, a full de mango te fuck y yo eh, tengo mucho cola, loco No puedo no puedo irme de, de, de Balta, ¿eh? Cuidado que tengo que ir con Balta a full Vale, vale, yo lo sigo a él Vale, tengo 15 segundos Balta, 15 segundos, loco No puedo, 11 11, 10, vale, vale 8, buf, mara ¡Woo! Uh, shit, bro Espérame, ya queda aquí, voy a hacer el paripé En verdad, es que todos van aquí, tío Todos van aquí, loco, o sea, todos van aquí Oh, wow, estoy funado, eh. Con Balta estoy funadísimo, tío. Estoy funadísimo. Miren todos con nosotros. ¡Doble kill! ¡Puto Balta, tío! ¡Puto Balta, tío! ¡Del tirón! ¡Tienes que hacer la doble! que hacer la doble! ¡Qué buena bala! ¡Muy, muy buena! Lo siento, pero, ¿cuál es el algoritmo? ¿cuál es el algoritmo para que me toque dos veces? O sea, es imposible. Me cago en la puta. Aquí veces tocan hasta cuatro veces seguidas. Lo, lo siento. Es que y yo ya ya, ya sabía que era yo, tío. Siempre tienes el presentimiento ahí. Y digo, ya, ya es que me va a funar, tío.